El también conocida como ave de las cavernas o pájaro aceitoso, es una especie de ave capimuliforme de la familia Statornidae propia de Sudamérica. Es la única especie del género Statornis y de la familia Statornidae, y la única ave frugívora nocturna del orden y una de las pocas aves y la única nocturna que navegan por ecolocación en condiciones de baja luz, esta ave provista del mecanismo de ecolocación y un potente olfato, se alimenta en la noche de una gran variedad de frutas, lo que hace casi única. El Guachero fue descrito por Alexander Van Humboldt durante su viaje a Sudamérica en 1799. Lo observó en la cueva del Huacharo, en Caripe, Venezuela. El nombre científico de la especie Estratornis caripensis significa ave exitosa de Caripe. La cueva del Huacharo es el lugar más significativo del Parque Nacional El Huacharo. Vive en colonias en el interior de profundas cavernas. Durante el vuelo nocturno fuera de las cavernas arranca sus principales alimentos, nueces de palma, con su poderoso pico ganchudo. Mientras vuelan en cavernas oscuras, los guácharos emplean un sistema de orientación por ecos similar al sonar, produciendo chiqueos audibles de frecuencia de 200 ciclos por segundo. Se puede oír fácilmente cuando el pájaro está en vuelo. A las 10 semanas de nacidas las crías tienen 50% más de peso que sus padres. El cuerpo de los polluelos está lleno de grasa y se sabe que estos comen un cuarto de su peso cada noche. Los guacharos se encuentran en el Parque Nacional El Huájaro, ubicado en Venezuela, estado de Monangas, Caripe. Hasta ahora la cueva donde se ubican están... Esta aves no ha sido explorada en su totalidad debido a los ríos que se pueden observar en su interior. No se sabe con certeza si la cueva posee otra entrada y, o hasta dónde se extiende. También es una especie de representativa del Huila, Colombia, en el Parque Nacional de los Huacharos. También se encuentra en Ecuador, en la provincia de Moronga, Santiago, en una cueva denominada Cueva de los Tallos debido a que en esta región se conocen a estas aves como tallos. También se encuentran en Bolivia, en la localidad de Colombi, departamento de Cochabamba, en la región de Tablas Montes, en el cañón conocido como Tutahualpa. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.